Buenas ahora os dejaré con el tutorial pero este vídeo lo he grabado después de hacer tutorial con vosotras entonces la aclaración que quiero daros es que este, este forro es diferente a otros, porque normalmente los forros eh, lo mismo que mide abajo mide arriba pues en esta ocasión no porque este bolso es más bufo por aquí y estrecho cuando pongamos los medios puntos me refiero a que normalmente los, los bolsos son rígidos y lo mismo que mide aquí mide abajo igual igual que este eh, para daros varios ejemplos esto mide igual aquí que aquí abajo pero en este bolso, en esta ocasión no, entonces os estoy diciendo en todo momento en el tutorial que pongáis 28 pues vaya a ser mi medida o ahora voy a aclarar otra cosa 22 arriba 28 abajo lateral 6 centímetros todo arriba, 8 abajo la base la dejáis tal como está que eso no altera el trabajo pero ante todo lo que os quiero decir tenéis que medir esto la parte de arriba ¿eh? porque cada uno tejemos de una forma más fuerte más flojo entonces medí y divide entre cuatro y dos partes de ellas más pequeñas que es para los laterales y los otros dos para la frentada y la trasera del bolso eso es lo que tenéis que hacer, medirlo. Que no lo que lo hacéis de todas formas os queda grande, pues hacéis lo que he hecho yo. ¿veis? He cogido y he cosido de mayor a menor este trozo, este, este y este. He pillado y este ya lo he cortado, el sobrante, porque no, pero lo he dejado para que veáis. Y luego ya una vez que estáis seguras que al poner el, el forro va a quedar perfecto, cortáis los sobrantes antes no, primero asesoraros con alfileres de que va a quedar perfecto todo alrededor y después ya cortáis los sobrantes eh, en el tutorial os digo lo de que yo estoy haciendo uno de piel a vosotros os estoy diciendo que hagáis dos de raso, dos de tela pues si lo vais a hacer de piel como yo, vais a tener que necesitar este para hacerlo a perforaciones de, de la piel porque es imposible de coser si no lo hacéis y luego tenéis que colocar estos tipos de remaches esto venía, a pasar estos baratos venían las dos cosas, los remaches y esto y lo remacháis y luego lo coséis con el hilo que estáis haciendo el bolso yo lo he hecho con hilo encerado pero vosotros no hace falta con este y una vez que lo hagáis no tiene importancia porque al poner esto el segundo forro vamos a taparlo que da igual como hagáis la puntada de este porque no se va a ver vale era esta aclaración os dejo con el tutorial Tenéis cuidado con lo que os he dicho de menor a mayor este este forro bienvenida hoy os voy a hacer el tutorial del forro de este bolso este bolso lo podéis encontrar pinchando mi nombre virgi arte que está debajo del vídeo de este vídeo y luego arriba pone vídeos y le dais a vídeo y salen todos los trabajos y ahí tenéis la parte de cómo se hace este asa y cómo se hace este bolso y ahora vamos a hacerle el forro el forro este este bolso en sí tiene doble forro por qué porque uno va por aquí porque se ve mucho y el primero es para que se vea por aquí y que sea bonito en tela de raso o de piel y el segundo es para tapar la costura del primero. Entonces la materia realizada, medio metro de, de raso, tenéis para los dos forros, para dentro y para afuera. Yo voy a utilizar dos materiales, piel para afuera y raso para adentro. Y lo mínimo que se vende en las tiendas son medio metro. Eh, el, el hilo del color que vayáis a hacer forro, tijeras normales, Tijeras desdentadas, ya os diré por qué, son, son especiales desastres. Este tipo de tijeras es por si tenemos que descoser algo y es muy fácil y es muy práctica estas tijeras. Y para las cremalleras y todo también. Alfileres y cinta métrica. Tiza para marcar nuestros patrones y papel de publicidad o periódico para hacer los patrones. Venga, vamos a empezar. Bueno, pues para sacarle el molde, normalmente es bueno sacarlo antes de, de unir la, el bolso, ¿no? Pero como no lo he hecho el tutorial, pues ya sabéis. Tenéis que poner papel y sacáis un molde de la base. Que si lo tenéis sin unir, pues os sale mejor. Ponéis esto encima de un papel y hacéis el molde. Aquí la parte de arriba. Pues como la parte de arriba sí tiene laterales, aunque sea cilíndrico el bolso, tiene laterales. Entonces para sacarlo, ponemos, yo voy a poner ahora la tela, pero vamos a poner, suponer que es el papel. Entonces ponemos así la tela. Ponemos el bolso encima. Al borde de, de la tela para no desperdiciar. Y aquí, sabemos, vamos a ver, mi este era de 5, 8, 1, 2, 3, 4 y 5, puesta la mitad, justo la mitad. Entonces yo lo pongo así, le dejo un borde alrededor, pongamos que tengo el papel, ¿vale? Y tenemos que dejar un centímetro por aquí y otro centímetro por aquí aquí a arra porque no hace falta que dejéis un centímetro porque luego vamos a doblar la tela hasta aquí más o menos y aquí también podéis dejarlo a un centímetro vale un centímetro la parte de abajo un centímetro los laterales y asesoraros que tenéis las 5 o 8 nada más porque ahora vamos a sacar el lateral el lateral es el ancho de la base y el largo de lo que cortemos de frentada. vale bueno, este es el papel. Y así me explico mejor. Cogemos y subrayamos con bolígrafo. Pinta así. Y así sacamos el molde exacto de nuestro bolso. Cortamos esa pieza. Y ahora cortamos el lateral, en la base, haciendo lo mismo. Perdón, se cayó todo. Ponemos aquí. Si un caso lo mido y me es más fácil, pues mide 8 por 28. Y hago ahora un rectángulo en el papel. Por 28 que aquí... 28 que hay aquí, medimos aquí 8, ponemos la cinta métrica de donde está la otra señal que hemos puesto, y ya está, ponemos 8 por aquí, 8 por aquí, 28 y ponemos ahí así. Nos sale un rectángulo, un borde recto. Y aquí hacemos lo mismo. Y ahora cortamos. Y ahora para saber el lateral de esta bolsa, pues este es el ancho, tenemos que saber el ancho que era 8. Ponemos aquí. Y el largo de nuestro lateral de las prensas que hemos cortado, ¿no? De la base al final de la base. Son 30. Pues ponemos 30. 30 desde aquí hasta aquí. Medimos 30. 30. que quiera 8 ese es un trozo que queda más ya lo cortaré yo estoy cogiendo cosas que sean rectas intentando como hay dobleces en los periódicos y en la publicidad y 8 con la regla y el mismo método 8 y 8 aquí 8, bueno, 30. Y esto de aquí, como es el doble, el periódico lo elimino. cuando me sale rectángulo también. Voy a cortarlo. Y aquí tenemos las tres piezas. Y yo lo suelo escribir por si. Y además pongo el modelo del bolso. Pongamos que yo le voy a poner, no sé, que el otro que hice se llamaba bolso Virgi este a lo mejor le pongo bolso 8 Entonces le pongo el número 8 y ya está Porque como son 8 No sé, bueno, pues total Que esto es bueno, que guardéis Por si vais a hacer otro bolso igual Lo ponéis con alfileres Y siempre tenéis vuestros moldes de este bolso Bueno, ahora la operación es Y parte por parte Voy a hacer la base Lo mismo que corto el lateral o la base La base mismo. Corto la base, es como tenemos que cortar esto y, y, y la afrentado, ¿vale? No os muestro todo porque es un absurdo. Lo colocamos y buscamos la forma de no desperdiciar tela. Y agarramos y lo ponemos alfiler al molde. Y con la tiza que os dije, marcamos el borde de todo el molde en la tela. Y la tela tiene que estar al revés, donde no se va a ver. Tiene dos caras la tela, pues la parte de al revés. ¿Ves? Así se ha quedado marcado. Luego nos va a servir para que ya no bien y coser, um, unir una pieza con otra. Y ahora por eso tengo yo las tijeras de dentada, estas de, de dientes. ¿Por qué? Porque no necesito hacer un borde de sisa a la máquina para que no se dilache la tela mira qué raso y mira cómo no se desliza deseli bueno que se quita que sale en hilo pues este tijera lo bueno que tiene es eso que nos ahorramos trabajo nos ahorramos hilo y tiempo sobre todo el tiempo que no tenemos mucho entonces ya está es así cortamos dejando un centímetro el grosor de tu dedo, más o menos. Yo le he dejado un poco más, pero luego, cuando yo ya coso todas las piezas, le quito lo máximo. Ya una vez que yo coso todas las piezas, luego corto otra vez y lo dejo así, muy chiquitillo. La costura, bueno, pues así como hemos cortado esto, tenéis que cortar la otra, esta frente y el lateral, la frente. Y la trasera, dos piezas y dos piezas de lateral y una nada más de base, ¿vale? Dos de esta y dos de esta. Vamos a cor lo cortáis y vamos a coser. Recordad que la parte de arriba no hace falta que dejéis margen porque los vamos a doblar. Entonces ya como he puesto el largo exacto del bolso y como lo vamos a doblar para luego coserlo por dentro. Entonces para aligerar el trabajo podemos doblar a la mitad y lo pillamos con alfileres Y así cortamos dos piezas de golpe Igual Con el lateral podemos hacer lo mismo ¿Vale? Lo pilláis con alfileres Asesoraros que está bien doblado Que es muy importante Ah, bueno, no, perdón Lo estoy doblando más Tenéis que doblarlo un poquito más Porque tenemos que dejar Un centímetro en cada lateral ¿Vale? Así Cortamos más rápido todas las piezas. Si no, pues hacer pieza por pieza. Yo lo suelo hacer así. ¿Vale? Un centímetro, doblado. Y ya pilláis con alfileres las piezas y cortamos. La parte de arriba no hace falta margen. A la parte de abajo sí le dejamos margen. ¿Vale? Y también dibujamos. Y una vez que cortemos, vamos a dibujar esto. Bueno, así no puedo, porque la tela se está cayendo. Voy a hacer una pausa porque no me puedo mover con cámara y, y tela. Perdón, estaba de, he doblado con vosotros delante el, por la parte buena, no. Por la, de ahí la vuelta y que esté la parte de al revés, ¿vale? Voy a cortar, ya la he señalado con tiza, y voy a cortar. Y una vez que hemos cortado, cogemos otra vez el molde, los alfileres y le damos la vuelta para subrayar también con tiza. Si queréis, yo lo voy a hacer para que sepáis a trabajar bien. Entonces, el borde ya sabéis que no tenéis más o menos cálculo donde he dejado la otra tiza. Ahí, y entonces para subrayar este lado también. Y así y para la costura. Yo no necesito hacer esto, pero yo lo digo para vosotros para que sepáis hacerlo mejor. Y ya lo tengo a los dos lados señalado, ¿vale? Y ahora en el lateral hacemos lo mismo, doble, ponemos el molde, cortamos, dejamos el doble, un trozo, bueno, lo doblemos, que tenga un, como un dedo de ancho, ¿vale? En los dos lados y ya está, y hacemos la otra pieza. Y aquí hacemos lo mismo, la parte de arriba, que es la parte de arriba de la bolsa, no le dejamos margen, no hace falta, ¿vale? Ya subrayamos. Y hacemos lo mismo que, que he hecho con la frente. Bueno, pues ahora vamos a unir lo primero y vamos a ir van eso. No lo hago antes. La, la cámara, vamos a ir van a las piezas. Vamos a ir van la base con la dos, la frenteada y la trasera del bolso. Entonces, vamos a ir van esto. habíamos por lo que hemos pintado, ¿vale? Vamos a ir a Este lateral, esta parte con la otra parte. ¿Vale? Así en la parte de arriba. Todo juntando la parte de arriba. Solo estas dos. Vamos a ir a la? Lo voy a hermanar o lo voy a poner con alfileres para que veáis. Así os tiene que quedar, ¿vale? una pieza así ¿veis? es la base pues le vamos a pasar la máquina por aquí es que no haga la máquina punto atrás eh, bueno al final del tutorial os lo digo punto atrás y si no pincháis en youtube ponéis como cosa punto atrás máquina por este borde y este borde y ahora nos vemos porque todavía no podemos hacer los laterales, vamos a poner los bolsillos y, y ahora en verdad voy a coser con cualquier hilo que, que yo tenía en la máquina ¿por qué? porque como tenemos doble forro se va a esconder las costuras pero en el borde sí tenemos que poner el hilo que vayamos a, a utilizar para el forro ¿vale? porque esa, ese perpunte sí se ve y este borde como os digo lo voy a cortar porque no necesitamos tanto pero para coser esto no nos cuesta menos trabajo si tenemos y para el y lo dejo muy pequeño no necesitamos tanto trozo esto para las camisas y otras cosas no se hace se, se dobla se cose se abre la costura bueno eso es otra cosa no tengo por qué explicarlo ahora estamos con el forro porros son diferentes a otras ropas bueno, pues ahora vamos a hacer, antes de poner en los laterales este yo no voy a hacer tutorial de bolsillo de cremallera porque sería muy largo vamos a hacer unos bolsillos cuadrados Aquí y uno aquí, rectangular. Bueno, pues cortáis un trozo de bolsillo, como queráis de grande, y hacemos con la máquina todos los dobladillos a máquina. Todo. Una vez que hagamos todos los dobladillos de, del bolsillo, nos vemos. Bueno, he puesto una muestra porque no me he acordado. Cuando lo doblemos tenemos que doblar uno más pequeñito así y aquí dentro. entonces hacemos el perpunte por aquí fuera porque luego cuando lo juntemos al bolso vamos a hacer el perpunte por aquí. ¿Vale? He puesto esto porque el mío va a ser de pie el bolsillo, vosotros de raso. Pero tenéis que doblarlo así y así os he puesto esto para que lo distingáis mejor. ¿Vale? Y una vez que hagáis eso también podéis aprovechar y poner velcro. Velcro los coséis y yo para tapar la costura de aquí pues normalmente pongo mi logotipo vosotros podéis poner vuestra página, vuestro blog lo que queráis y si no no pasa nada hacéis un perpunte bien restico bien bonito y ya está si queréis ponerle velcro yo le pongo velcro cuando hago de estos bolsillos y, aquí, y ya cosemos directamente una vez que hayamos hecho todos los bordillos cosemos directamente lo centramos bien el bolsillo Aquí, y este yo lo he hecho así, rectangular, que es para como para una gafa, para colocar una gafa. ¿Vale? Y lo he hecho de piel. Vosotros lo hacéis de tela de raso, pero yo como tenía piel, digo, la aprovecho y hago bolsillo. Normalmente siempre lo hago de piel, porque yo voy a un tapicero, que es amigo mío, y él me da retales, muchos retales, aunque son polipiel. Y lo que yo he comprado de esta es piel, en el sitio ese que os he dicho en la asa, curtidos, en una tienda de curtidos que te los venda por kilo y los tapiceros también te lo vende por kilo o te lo regalan. Tenéis que coser así, esto no, ¿vale? Aquí igual, así, esta es la parte de arriba, eso no, lo bajamos un poquito más porque aquí vamos a doblar después para hacer el bordillo, el borde del forro, vale, bajamos un poquito más y solo, solo se cose esta parte y esta. perdonad y el otro trozo de velcro antes de coser este bolsillo lo ponemos aquí en esta tela, vale. Yo no lo voy a poner porque resulta que solo tengo esta parte. Esta parte no la tengo. Creo que sí. Es que no sé qué pasó que esto lo tengo el, el lado que en, de un lado del velcro, voy a buscar a ver, pero ya sabéis antes de coser este bolsillo coséis, ponéis aquí, ponéis un poco de tiza o de lo que sea para señalar, señaláis y ponéis el velcro, ¿vale? y lo coséis antes de poner el bolsillo, coséis el velcro aquí. Y ya cosemos el perpunte de este lado, porque aquí ya hemos hecho el perpunte antes y ahora lo hacemos en este filo, ¿vale? Una vez que vamos a colocar los bolsillos, Aquí y aquí, pues ahora ya colocamos el lateral. ¿Vale? Y hacemos la misma operación que lo demás hemos hecho. Pillando, con la serie, como hemos señalado, procurando saber de dónde... Ay, mira, este... Ah, no, sí. Creía que lo había dibujado malamente. Y ya está. Hacemos así. Ponemos este lateral que se une con su raya así y así y cosemos así tenéis que pillarlo un lateral, veis, ¿eh? esto está abierto aquí para que lo veáis la parte de la, ba de la base también ya hay aquí un alfilé que no lo he pillado vosotros irán a y fijaros en la rayita que habéis hecho de aquí con el de aquí y así coincide Mirad aquí cuando pongáis la puntada del otro lado coincide vale y así sale bien un lateral pasamos la máquina por aquí ya está cosido este lateral ¿Ven? cosido y ahora voy con el otro lateral. ¿Vale? Y ahora yo corto todo el sobrante. Con mi tijera de dentada. Y lo dejo lo más cerca de la costura. ¿Para qué quiero tanta costura? Y voy cortando. ¿Vale? Y aquí está el forro. Así se le da la vuelta y lo veréis. Tenéis que hacer dos. Uno sin bolsillo. realizado el forro y ahora un perpunte pero si queréis lo dobláis dos veces pero da igual porque eso no se va a ver vale o lo pasáis directamente así pero le echáis un perpunte por aquí y otro por aquí dos perpuntes vale voy a colocar el forro para que lo veáis y cuando lo coloquemos eso os digo de hacer doble mmm, dos forros porque se vería la costura por aquí entonces ya es colocarlo así de revés hacemos el pespunte ese que no lo he hecho yo todavía vale y aquí a mano con hilo transparente que es más fuerte y más resistente voy a poner el pespunte y lo veréis y ya se cose a mano por eso os digo de un forro y de otro pero les voy a enseñar el del pie el de pie se coloca así para adentro para que se vea y este se coloca dentro de este para que no se vea pero que vosotros los hagáis los dos de, de raso vale y así yo estoy pensando en coserlo los dos juntos que también podéis hacer eso, pero puede ser más complicado para vosotras, de coser los dos juntos ya directamente, para luego coser. Creo que no, porque la pieza cuesta mucho trabajo coser a mano, y yo he pensado hacer otra cosa, que hacer unos remaches aquí, coser con un hilo que se llama especial, encerado, y luego ya coseré este encima, para que no se vea porque es piel, la piel tiene eso, pues si la hacéis de piel, ya sabéis, dobláis o no dobléis, cortáis un, el trozo que os sobra, porque como no vamos a hacer doblez, el trozo que os sobre y hacéis remaches, de esos de ojales. ¿sabéis lo os digo, no?, que hacen agujeros de ojales. pues con un hilo encerado, que se dice, pero esta es, esto es lo que voy a hacer en el borde de la piel para luego meter por aquí la aguja y coser. Le dejaré menos borde, luego lo corto. ¿no? Y esto es hilo encerado. ¿Ves que se pega? Y la aguja especial también para es madura, me, cose mejor, tiene que ser fuerte. Y eso es en, eh, en la tienda de curtidos: venden hilo cerado, argolla, remache, eh, muchas cosas, hebilla. Igual que vaya a mercería y ferretería, pues tiendas de curtidos tienen de todo esto, donde venden silla de montar de caballo, bota de campera, tienen de todo esto, ¿vale? Y eso es lo que voy a hacer: coser primero uno y con, el, con los remaches, y luego coser el forro este por encima con mi doble perpunte y lo transparente. E hilo nailo transparente de coser y con las puntadas punto atrás para que quede firme y bastante que dure y ya está con su perpunte doble perpunte uno en el mismo filo y otro por aquí vale que hacéis un bolso bastante tupido pues nada más que con este forro tenéis bastante hay otro tipo de forro que son más fáciles de hacer que ya haré el tutorial también. Es menos complicado que este que tiene varias piezas. Y lo haré con cremallera, bolsillo de cremallera. Porque será más corto el tutorial. Entonces podré hacer el bolsillo de cremallera. Pues mira que bien queda. ¿Dónde están las gafas? Mira que bien queda. El bolsillo de... Ahí pongo mi gafa. Y aquí tiene el velcro que no encuentro el otro lado. Pero bueno, antes de poner el bolso voy a buscar, lo coso aquí, el otro trozo, entonces se pega y queda muy bien. ¿Vale? Y ya sabéis, son dos forros. Tenéis que hacer uno sin bolsillo y cuando lo pongáis tendrá que ser por esta cara. El primero será por esta cara. Aquí este no, porque ya tiene bolsillo, ya no se ve... El primero lo ponéis aquí. Primero este para que se vea el raso, y luego el segundo, el que tiene bolsillo, pero ya lo colocáis de al revés dentro de este. Dentro del, del vale, yo tengo uno de pie y vosotros tenéis dos de raso. Si queréis hacer de pie, pues ya sabéis es lo mismo que yo, más que os he dicho que voy a poner ese remate de remache. Para poder coserlo y no me cueste. Se puede coser con esa aguja. Se puede coser, y lo encerado se puede coser y tiene que ser aguja de piel. Aguja de coser para piel, para pieles. Entonces ya está y ahora ya es colocar el otro forro, ¿ves? Así. Este por aquí, el de pie por aquí, que fuera raso, pongamos que es raso, pero por este lado es raso y la costura por este lado luego colocamos el otro dentro las costuras por fuera para meterlo por aquí dentro y, y ya lo cosemos si hacéis los dos de raso podéis hacer lo que os he dicho antes dobláis los dos a la vez lo ahí muy bien y coséis los dos a la vez y así luego aquí con hilo transparente que es este que es de nylon es fuerte resistente me voy a poner aquí a ver si lo veis mejor. Es transparente y nuestra puntada. No te lo puedo enseñar porque puntada. Hace un punto aquí donde mete, introduce la aguja. Bueno, pongamos aquí. ¿Dónde está esta aguja? Un ejemplo. Vamos a hacerlo de la piel. Introducimos aquí. ¿Ves lo que pasa con la piel? Cosemos así y punto atrás de esto. Pone aquí y la mitad donde hemos introducido, introducimos la aguja y sacamos por delante del hilo y así continuamente. Luego volvemos a coser lo mismo aquí en la parte de atrás y lo sacamos por delante del hilo y esto es punto atrás para coser el forro intentando levantar un poco el forro por aquí y cosiendo por aquí para que no se vean las puntadas y si se ve no pasa nada porque es transparente aquí hay un hilacho vale así es como se cose con el hilo transparente puntadas bien bonitas y despacito con buena letra queda muy bonito aquí y luego esta pestaña que os he enseñado a hacerla para poner la cremallera que también os enseño Entonces, una vez que se ponga así vamos a meter todo esto para dentro que ahora mismo la pie tengo que cortarla ve y aquí cerramos con la cremallera esto va a parte del forro venga suscribiros a mi canal que vais a tener varios bolsos muy bonitos que voy a hacer después de este. Ya de crochet uno muy bonito que voy a hacer. Y dos más. Si os suscribís pues tendréis noticias mías. Muchas gracias por verme y espero que um, habéis, habéis entendido lo que os he explicado. Y que lo realicéis. Y si tenéis alguna duda más que me comentéis por aquí que yo digo si no... Podéis pues ir, pedirme solicitud en mi Facebook. Que yo tengo un grupo Bolsa Tejida y Manualidades. Que ellas son las que me han pedido tanto de que haga un forro. Pues ya se lo he hecho. Ya se lo he hecho. Ya le haré otro más sencillo que el que normalmente se utiliza mucho. Hasta luego. Gracias.